Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa quiero mandar un saludo muy grande a los sanitarios y a todos los que estáis trabajando para que nosotros estemos en casa vamos a hacer una fideuá de gandía y los ingredientes son 300 gramos de fideuá, cigarras y gambas, dos dientes de ajo dos cucharaditas de pimentón azafrán una cebolla rape un tomate rallado aceite de oliva sal y caldo de pescado lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es sellar las gambas y las cigadas. Se le da la vuelta, para que se selle por todos los lados, pero no, hay que, no se tienen que freír mucho. Ya las hemos sellado y ahora las sacamos para luego. A continuación, lo que haremos es echar la cebolla para sofreír Echamos el ajo también y lo dejamos sofriendo ya se ha sofrito la cebolla y ahora echamos el pimentón le damos un par de vueltas con cuidado para que no se queme y enseguida echamos el tomate lo dejamos un poquito que se mezcle bien Y ahora lo que echamos es el rape. Echamos el rape y lo mismo que se vaya haciendo. Y ahora lo que hacemos es echar los fideos, tienen que ser del número 4 lo mezclamos bien para que coja sabor y se hagan y ahora echamos el caldo Lo tenemos que dejar durante 10 minutos a fuego fuerte. Ahora echamos la sal y el azafrán y lo movemos. y ahora cuando empiece a hervir, 10 minutos con el fuego fuerte ya han pasado los 10 minutos y ahora hay que bajarlo del fuego y ponerlo a fuego lento y ponemos las gambas que habíamos reservado anteriormente y las cigarras también y así se va haciendo poco a poco el marisco y ahora tiene que estar otros 10 minutos Ya han pasado los 10 minutos Y se apaga el fuego Y ahora lo dejamos reposar Otros 10 minutos Y a comer Bueno amigos Espero que os haya gustado la fideuá De Gandía que hemos hecho hoy Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros todos, dar me gusta, todos y hasta la semana que viene, adiós